From previous to motion capture, sound design. ¡Oh! ¡Hola! Vi. ¿Qué tranza bandita yo soy el Tony? Ya se lo saben. Ya sé que había dejado de subir video por mucho tiempo, pero pues ya saben las ocupaciones del trabajo, la familia, los deberes, pues... A veces no se puede patinar, entonces no quise que pasara como mucho más tiempo vamos a grabar este video. Es como un tipo review o una reacción, más bien es como una reacción. Vi que me llegó una notificación hace como tiempo de YouTube donde Trasher hacía como un video en el que era como una parodia, tipo como, como se si hace un video de skate pero como si fuera una película hollywoodense un pedo así con director y la chingada, entonces se me hizo cagado y dije, ah, pues lo voy a guardar ahí como para ver después, y no lo había guachado, entonces ahorita, pues, se me hizo como una buena idea grabar la reacción a ese pedo y a ver qué sale, ¿no? A ver, vamos viendo qué está el video, ya lo tenía. Vamos a darle, pendejo. Se sí, viendo otro, <risa> mucho trácer güey, entonces entro acá de iglesia esta perro el huevo, <laughs> no mames hey, I'm uh, Glenn Larson today we'll be shooting Jeff doing el 360 Inward heel on the legendary El Capra stair set should be a pretty simple shoot, got my regular crew here so if all goes well, we'll be walking away with a solid clip. ¡A la verga, güey! ¡Action! ¡Defense! ¡Ah, huevo, Eso es bien clásico porque en todos los videos que oh. sale la banda como brincándose oh, y la oh, chingada, entonces... Okay, so sacas que, eh, güey, tienes que bien. There, right? But a fence. Skateboarding is so gnarly now. I mean, the tricks these kids are doing it's literally unreal. Jeff's part is... Gonna be yeah, no mames no goofy regular, regular. Eso siempre ha sido como una pinche batalla, ¿no? Goofy regular. Vale verga, güey, hazlo ya. Ah, los vatos verdes acá. Eh, no mames. Bien fake a la verga la reacción de ese güey acá. A oh, la verga. Un poquito sobreactuado. This line of work is just how no seas mamón, güey. Ah, la sangrecilla acá. Right, right The make, la toma de cuando lo hace el güey o qué. No mames. Oh. Ah, el típico acá de a ah, huevo. De hecho, eso se me hace bien cagado porque no sé si ustedes o alguien se acuerde de cuando sacaron el video de J.R. Wright de estos güeyes de Girl Skateboards. La neta fue así como que ah la verga, un chingo de trucos como bien raros que decían, no mames, cómo hizo ese pop. Pero ya después, en como en el behind the scenes, se ve que todos los vatos traen o tablas eh, verdes o monos acá y la chingada. Entonces. Es como la primera vez que yo vi que metieron como algo cinematográfico ya con un video de skate igual. Pues no me gustaría como hablar mucho del tema porque pues no es el caso, pero pues igual eso estaría chido para hablar en otro video, ¿no? Como, como de ese, de ese cotorreón específico. ¡Oh! la verga, güey! ¡No mames! 16 17 skate I mean, before I thought the 900 was actually a real trick, Arre. and I figured out it's just as fake as someone landing on the moon. All right, dim the lights and cue the clip. Hola, primero ¿qué? Ah! Shh. Oh, First time I watched the skate video. de hecho esta madre me recuerda un chingo por eso quería como hacer la videoreacción porque cuando yo estaba morro que vivía con mis papás y todo eh, él decía que, que los videos de skate no, no eran ciertos que, que todo era montado y que eran no sé unas tres escaleras y los güeyes las hacían ver como si fueran 20 y que con computadora y la verga y mamás así pero no I just hope that... My work gives kids that same feeling, you know. Yeah, maybe skateboarding is real. But to believe in the impossible. Yeah, pinche video is una mamada. Es que estaba checando un video, güey, donde que sacó Trasher. Que supuestamente es cómo es hecho un video de skate, güey. Así real. Y es así como que con extras, güey. Y acá maquillistas ah, y la ¿sí? verga. Pero nada, es puro pedo, güey. O sea, es como una parodia. Sí, sí. Pero está cagado, güey. Y pues ya nada más los créditos y todo ese pedo. Pues está chido el video. Está chido, la neta está eso. Pues, pues nada, estuvo cagado. La neta, sí, era más o menos lo que yo me esperaba. Me trajo muchos recuerdos, por lo que... Les comentaba de que cuando vivía con mis papás Mi jefe de que, nada esas mamadas que Está cagado, pero ya estamos metidos en esto, ¿no? ¿Qué chingado le vamos a hacer? Pues nada, hasta aquí voy a dejar El video, la neta, si te quedaste Hasta esta parte del video, comenta Skateboarding rifa o lo que quieras, ¿no? O sea, igual, chido por ver el video Hasta aquí, pues nada, hasta cagado el video, la neta no, no tengo nada más que decir, está... Está, está chido Igual estaría cagado También como hacer una parodia así Deja aquí abajo En los comentarios Si te gustó Como este formato de video Como estas video reacciones Que he visto que varias bandas Las hace Pero como de puras pendejadas Y pues a mí Se me hizo como buena idea Hacerlo con este video de skate Igual habrá algunas Muchas otras cosas Chidas de skate Con las que se puede hacer Ya te las sabes Si te gustó el video Dale like Suscríbete Si aún no estás suscrito En un botón Que está aquí abajo Un pedo así Nos vemos en un siguiente video Espero que no pase mucho Hasta entonces y recuerden que los campeones no usan drogas. ¿Tienes más videos, wey? Sí. ¿Haz estado haciendo videos, wey? Sí. Ah, ¿pero si no terminaste no te cargamos el video, wey? No, ya, güey. Ya estaban los créditos, güey. Eh, la ¿Eh?